de folio ¡Sí, que me lo corrió! ¡Sí, lo que ¡Sí, me Realmente será más divertido con la fatiga presente. Bien, esperemos. Realmente es lo que es, hermano. de alma. Cara, como hermano. No se puede encontrar. ¡Relaje, hermano! ¡Casi lo tengo todo listo! Tendré que volver localidad. qué ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! bien! ¿Qué es lo que voy <theholly> a estar también? ¡Ah! ¿Tú tomando la monja? ¿Tienes que estar? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que te pasa con el tiempo? cómo lo haces! ¡Están genial! ¡Muda! ¡Bajando el 3, 2, 1! Para que que sale. Bueno, esto podría tardar un poco más, pero ya está. ¿Qué de tus amigos? No se estar aquí. ¿cómo es Oh, no, a decir, no es muy embarazoso. Cuando el cuarto está así Se nota que mi mamá vino y me ayudó Con la limpieza Siempre me ayuda Pero lo que les decía no es que Yo deje las cosas a propósito para que ella lo haga Pero ya saben las mamás como son El regalo de mi mamá. ¿Tú ¿Tú hacer el chico este quiero ser el pispío. <risa> oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh, oh. oh no. Ricardo. ¿Me viste con mamita a arreglar aquí la... el cuarto? Y el regalo de mamita. Sí, ¿Cómo ¿Dónde está? No, no. Diga yo cuando estaba. Si ¿Lo viste? No vi, si lo no vi. ¿Y lo vio ella? No. Así estaba ya. No, no. ¿Qué? Sí. Y me lo dio. Así estaba yo. ¡No No, no. Casi. Cerquita, por o menos me fui, fui para acá. No, no. Y ahora el cumpleaños de ella No, es el primero de mayo Y hay que esconderlo en otro lado Ahí, en el boladito ese de Susy Este, el martes es ¿eh? el cumpleaños de ella Pero ya déjalo Para que nadie de Susy lo esté agarrando Ni las niñas que vienen Sí, ahí déjalo Cerca, cerca. Ya, mi amor, ya casi está. No me acerque aquí porque puede chister algo. Ya, hizo Mi caña, amor. Aquí está, hijo, ¿Te sí, No quería. En las escuelas Tienen la costumbre de, de darle a uno Solamente frijoles, arroz y esta cosa Que es maracuardo. ¿Cómo se llama esto, hijo? ¿Incaparina, va? Incaparina Entonces A cambio de ese Frijol, arroz e incaparina Uno tiene que llevarle comida A los niños aproximadamente 30 niños bueno por lo menos nos va a servir de algo este en caparina y vamos a hacer un, un fresco para en la noche eh, no tengo idea cómo se hace un fresco en caparina pero debe ser lógica común Un pocazo de encaparina, azúcar, agua tibia. Mira, mañana. Yo no sé cómo hacer esto, hijo, pero voy a intentarlo. Este poquito para allá no te va a Es que es con leche. Ya me acuerdo. A ver cómo nos están quedando estas alitas. Excelente, rebotando el aceite. Wow. Mm.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 es cada uno. Wow, no sé qué pasó, pero ya está mezclado. Había un montón de grumos, grumos, grumos, grumos, grumos, sí, que yo nunca lo voy a terminar de mezclar, pero ya está. ¿Y sí. sí por qué eran tan trancos las cosas, hijo? Es que la ve. Hola. es Hola. Hola y okay. bien ahora aguito la... para <tose> Yeah, este, la probadita de los expertos. ¿Y si sí, Ricky vengan a probar? ¿No te mire? Necesita más agua. Le necesita azúcar. ¿Más azúcar? Yo no sé si te muero azúcar. Dale Vaya, esas aritas ya estuvieron. Trae tu platito, hijo, el de la sushi. No hay creo que esté. Mío. No, hijo, los platos de, de los delgados. ¿Sí? ¿Eh? Solo estos hay... otra vez a ver qué tal ya te comes todo es que está bueno está bueno uh -huh. vale consigan los vasos pues. vasos y donde va a querer, no seas malo con la niña, hijo. ¿Tú qué vas a querer fresco? Acá sí que fresco. Vaya, pica, pica. Ese es el tuyo. ¿Tienes quién es? Sí, tú, ¿Tú es. Esta es la de Ricardo. arrocito y ensalada de repollo. Esta es la mía. Y esta es la de Susy. Vamos a servir ya. Vaya hijo. Vaya, <risa> Vete aquí. Tienes que entrar, yo sé que no te gusta estar dentro, pero si lo haces, tal vez, pueda salvarte. Por favor, entra, amigo. Tú no tienes que comprarme. ¿no? A mí. siéntese. ¿Sí? Ricardo, sí? ¿Sí? sí, por amor de Dios. ¿No sabes que el sol? ¡Vaya a Y estoy destinado a ser el mejor maestro Pokémon. No queréis derrotar, no con ustedes! ¡Porque a vencerlos y a no a todos! queréis, a queréis, la Tengan cuidado que está caliente. Papá, ¿dónde está la garganta? La garganta. ¿Cuándo te vas? Acá. ¿Qué estará ahí? Te golpea. ¿Sí? ¿Está mojado la colada? Sí. ¿Se rompió la infección? ¿Ya comí también salsa gordona? Gordona. ¿Para qué me ¿Me dicen si está rico el, o no? Como de madre, De vera. Sí. ¿Me dicen está rico o no está rico? Eh, eh. ¿Cómo? ¿Cómo hacerte ir, papi? Pero ¿Qué me dijiste? Que eso, boladita, que ya la picha puede hacer. Los nuditos de la pizza, que echamos una cosita No creo que pueda Eso no puedo Que Y lo metes ¿Mm? para... Ay, no, sé. no, eso no puedo hacerlo hija Hay Vamos. que borrar un día Para que podamos ir a la pizza de Papayón Ahí lo venden, en la pizza de Papayón Hija, apágame las luces, por favor. Y el Sí. Y el tapado. También. Gracias. Ya, ya, ya. Voy a hacer el coco. ¿Cómo está el arroz? Bien rico. Muy rico. ¿Tienes tanta hambre, va sí. Vale. ¿Tienes una sonita ahorita, pues así? tú? Jesús. una gran pierna? ¿Tienes una gran pierna? ¿Tienes una gran el ¿Tienes una gran comer el rápido! No, no, no, porque ahí dice lo bueno. Bueno. dice la buena? Y le sigue creciendo el pelo. Comen no, bueno. Ahorita está bueno. Mira, ahí está pues, bueno? Tío pues guardando a Angie, a mí, a madre, a mamita, a mamita Loli, a papá, a mamá, a, a mi, a Ricardo mi mami que está en va a mi abuelito que saca que el pelito papá yo, ay que todo es lo que ocurre, a la tos? Mira, hablando de, de la tos se me olvidó decirle a mamita que te diera la medicina Pink. Pero ya te la vas a tomar, ¿viste? Malía, no ¿sí Vaya. Gracias, don Lindo, Por avisarme. Sí, pero no hay nada, Susy, no hay nada. Busque un vasito y agarre la otra. Bueno, como ya se dieron cuenta, uso lentes de contacto, no son de color ni nada por el estilo. Los uso porque arruiné dos pares de lentes en menos de dos meses. No soy muy bueno haciendo la limpieza en los, en los, en los lentes esos. Así que... Empecé a, a probar con esto. Dije: Yo, bueno, voy a probar y me están funcionando muy bien. Ya o sea, me acostumbré bastante a quitarme los ponérmelos, no me molesta ni nada. Cuando se siente alguna molestia en esto de los lentes, es porque están sucios, te es, lo cositas mal o algo, entonces. Hay que quitárselos inmediatamente y, y ver por qué posiblemente estén, te estén doliendo. Yo considero una muy, muy buena experiencia. Por ejemplo, ahora si se fijan ando una camisa de basquetbol. Juego basquetbol los viernes. Con mis compañeros de trabajo tres de ellos usan lentes <ríe> somos informáticos y todos estamos chocos la ventaja que yo le veo por ejemplo es que yo no me tengo que quitar los lentes cuando juego ellos sí se sí tienen que quitar los lentes y me los pongo en las 8 de la mañana bueno a las 7 y media de la mañana y me los quito hoy en las 6, 7 por ahí Una vez me los pongo básicamente a veces hasta se me olvida que, que los ando puesto Entonces considero que es una buena experiencia esto de los lentes de contacto No es tan caro como pensé que era Relativo a lo que me costaría si le pongo de los otros lentes normales y los estoy arreglando cada mes Entonces relativo a eso obviamente para mí, para mí en lo personal es más barato Pero también esto va haciendo otra Puede ver si hago otra prueba con otro tipo de aro Tal vez con ese otro tipo de aro logre mantener los, len... los otros lentes Si es así pues bueno y me ahorraría un poco más Si no pues voy a regresar otra vez a los lentes de contacto Así que para los que se pregunten si es bueno o no es malo, va a depender de la experiencia de cada quien. A mí, en lo personal, ha sido bueno la parte del uso de los lentes de contacto. Han sido pocas las veces que he tenido algún problema. Eh, de hecho, ayer o anterior fue que me puse un lente y luego se me olvidó ponerme el otro porque estaba haciendo algo con los niños, se me olvidó. Eh, y después andaba en el trabajo y me sentía un poco raro y le pregunté a una compañera de trabajo que si me veía el otro lente. Me dijo que no, entonces ay, me acordé, no, pues entonces se me olvidó ponerme el otro lente. Eh, pero igual tampoco es que anduve solo con un lente y, y nada, como si nada, eh, un poco de, de borroso si iba, pero... Andaba bien Así que mi experiencia con los lentes de contacto fue buena Bueno, entonces Cualquier cosa Si ustedes llegaran a utilizar O quisieran utilizarlo pues eh, Ese es mi, mi, mi comentario Con respecto a esos lentes de contacto Ay, cuchillitos Y hasta puede subirse, hijo. y hasta sube, te sube. ¿Estás comiendo, hijo? Sí, sí, A ver. wow. Ella hey, tenía una niña y arrebía la vela, a más la cosa, es dos años también, es cinco años también. Bueno, lo dejamos ahí y continuamos luego a la hora de dormir